Eh, la charla se titula Educación, Postmodernidad y Nuevas Tecnologías. Vamos, obviamente, a dividirla en tres, que tiene que ver con estas tres categorías, tres categorías muy remanidas por un lado, muy trabajadas, muy analizadas, donde uno a priori tiene la sensación de qué cosa nueva podemos llegar a pensar sobre estos temas. ¿no? y sin embargo, aunque históricos, son temas que siempre nos están abriendo nuevas posibilidades de este, reflexión. Siempre están innovándose a sí mismos como temas, este, eh, en especial adecuándose a los, cambios, este, a los cambios materiales que de algún modo en los que estamos insertos. La cuestión de las nuevas tecnologías, ustedes lo sabrán bien, se vuelve algo como fundamental tanto para pensar el signo de nuestros tiempos, nuestra identidad en general, y en lo que nos compete a nosotros para pensar específicamente eh, el papel de la educación. Eh, sigue siendo, por ahora, y yo creo que por mucho tiempo todavía, la nueva tecnología, una figura de la otredad, que es algo de lo que voy a querer trabajar con ustedes en esta charla de hoy. Sigue siendo una figura de la otredad, significa que las nuevas tecnologías, fundamentalmente la informática, se nos presenta a los educadores como un otro con todos los conflictos de vincularidad que tenemos siempre con el otro. O sea, se nos presenta como la figura de un otro que todavía no terminamos de saber cómo vincularnos, que nos excede, que nos sobrepasa, que nos asusta, que nos genera una incertidumbre, que nos golpea en nuestros preconceptos, que nos hace estallar todo el, el, el background, ¿no? toda esa mochila con la que venimos eh, eh, de, de ideas y categorías acerca de lo que es la educación. Las nuevas tecnologías informáticas se nos presentan entonces como un otro con el que todavía no sabemos bien de qué manera vincularnos. En general caemos en dos posturas dicotómicas, que como todo pensamiento binario o dicotómico, se nos vuelve reduccionista y se nos vuelve, de algún modo, en algún sentido, eh, fundamentalista, o sea, no podemos salir de dos posturas extremas, que es pensar que o bien las nuevas tecnologías informáticas van a, eh, lo que están haciendo es haciendo de la educación, generando una mejora en la educación, esa sería la primer postura, una visión optimista, radical de las nuevas tecnologías, o sea, incorporar la informática a la práctica educativa, va finalmente a salvar la educación, la va a convertir en algo interesante, en las aulas los chicos se van a interesar por las clases, los contenidos van a tener ahora formatos este, copados que hagan que todo el mundo quiera venir a clase y disfrutar una clase de matemática, de biología o de historia, visión optimista de la tecnología, o incurrimos en la visión exactamente opuesta, que es pensar que la informática está matando al maestro, ¿no? esa visión a los Schwarzenegger en Terminator, que es pensar que la computadora es una especie de robot malo que nos va a quitar el trabajo, fundamentalmente, que es lo único que nos importa, además. Entonces, este, eh, esa visión eh, eh, pesimista de la tecnología, entendiéndolo como una robótica que estaría reemplazando el rol docente y, hablando un poco más en serio, quitando todos esos elementos propios de la práctica docente en la que en algún sentido nosotros creemos, creo que creemos, que es este, lo que se llama comúnmente la transferencia docente, ¿no? Cómo pensar transferencia con los alumnos este, con una eh, netbook de por medio, ¿no? Entonces, la lectura pesimista que se suele hacer es que la informática lo que está haciendo es destruyendo esa vincularidad. Creo que si sostenemos este pensamiento dicotómico y hacemos una relación entre la informática y la práctica docente en estas únicas dos posibles líneas, nos perdemos un montón de posibilidades u oportunidades para indagar nuevos usos, no solo de la informática, sino de nuestra práctica docente o sea, terminamos este, realmente como esclavizados, encorsetados, en dos lecturas que nos paralizan, nos impotentizan, porque inclusive la visión optimista nos impotentiza, porque no hace más como que eh, seguir expandiendo lo que somos, y entonces no nos da posibilidad de reinventarnos, de crecer como docentes. Yo entiendo siempre el crecimiento docente lo entiendo siempre como la posibilidad que tenemos de reinventar nuestras prácticas, inclusive esa reinvención yendo en contra de todo lo que creemos en algún momento como válido. Y eso es algo bastante complicado, no solo como docentes, como personas. ¿no? Este, o sea, pensar que muchas de las ideas, de los valores, de las creencias que tenemos pueden estar día a día transformándose hasta el extremo de que en algún momento lleguemos a pensar exactamente diferente muy diferente a lo que en otro momento pensábamos, es algo que nos asusta. Vivimos, nacimos, provenimos de una cultura muy arraigada en el ego, muy arraigada al yo. El yo es ese, ese dispositivo del que nos cuesta muchísimo salirnos. Y nos cuesta tanto que muchas veces creemos que el yo equivale al mundo entero, ¿no? Y entendemos que lo que somos es lo que vale, es lo que este, tiene como incluso ciertas características de normalidad, de naturalidad, ¿no? El problema, entonces, es el problema del otro. El otro, las nuevas tecnologías, claramente que a eso vamos a llegar sobre el final de la exposición, y un primer otro con el que hay que empezar a hacer un trabajo que lo venimos haciendo no, no solo nosotros en, la, en el aula, sino que se viene haciendo en la historia de la educación, que es el, el otro, es el alumno. ¿no? O sea, cómo nos relacionamos con ese, este, con ese personaje tan particular que padecemos día a día en el aula, que es el alumno. Y digo padecer en un sentido filosófico, ¿sí? que es tiene que ver con la voz pasiva. ¿no? Padecer es este algo que no de algún modo no elegimos y algo que se nos presenta con toda su particularidad y frente a lo cual tenemos que hacer algo. ¿no? Es de algún modo, la gran paradoja de la educación, ¿no? la gran paradoja del aula. ¿Qué hacemos cuando entramos al aula? Eh, ¿De quién es la prioridad? ¿Nuestra o del otro? ¿no? O sea, ¿Qué es lo prioritario? ¿El alumno o el docente? Y parece una tontera el planteo, pero no lo es. En la medida en que uno lo empieza a, a, empieza a hurgar, se da cuenta que si uno cree que primero está uno... Entonces, el alumno se vuelve un ser pasivo frente al cual lo que se hace, para usar un término de moda, es bajar línea. ¿no? Y Entonces tenemos ahí un cerebro este, abierto frente al cual nosotros vamos y como tenemos autoridad y entendemos que la autoridad pasa por poseer un corpus de información y de conocimiento, vamos y vomitamos, no escupimos este conocimiento, pa, pa, pa y el alumno pasivamente recibe. Hay una prioridad del yo, en este caso del docente. ¿sí? Si la prioridad la tiene el alumno, si la prioridad la tiene el otro, en principio tenemos un problema, que es cómo nos vinculamos con ese otro si estamos convencidos de que el saber que queremos transmitir es el saber que poseemos nosotros. Entonces, ¿qué es esto de escuchar al alumno? ¿Qué es esto de poder entender su contexto, ¿sí? en filosofía decimos su facticidad, o sea, su, su aquí y ahora, para traducirlo, su aquí y ahora, ¿no? su, su situación este, fáctica, este, su, eh, ese, ese plexo espacial temporal en el que el alumno se nos presenta, que no necesariamente, y les diría casi nunca, coincide con el nuestro, por una cuestión generacional, por una cuestión incluso socioeconómica, cultural. O sea, un alumno es un otro. Y el problema que tenemos cuando nos relacionamos con el otro es el mismo problema que tenemos cuando nos relacionamos con cualquier otro. Y sin embargo creemos, así como somos, lo digo medio provocativo, ¿eh? pero así como somos de democráticos y nos abrimos al otro en un montón de contextos, con el alumno tenemos una relación bastante particular, creemos que en realidad el alumno es una especie de ser pasivo que tiene que recibir información de una autoridad que somos nosotros. Y entonces perdemos su otredad. Y me tomo eh, el permiso, porque recién empieza la charla y están los veo atentos, de ir a una cosa compleja, bien fenomenológica, de lo que es la relación con el otro. Y hago un juego de palabras, que es el siguiente. Toda relación con el otro es una me falta el pizarrón, pero bueno, luego con las manos. Toda relación con el otro es una relación de un yo con un otro. Siempre que el yo se dirige al otro, la posibilidad de vincularnos con el otro es desde el yo. Con lo cual nuestro acceso al otro nunca es un acceso puro siempre accedo al otro desde las limitaciones que tiene mi propio yo. Es como que hago encajar al otro en las categorías con las que mi yo piensa cualquier cosa. Entonces, mi acceso a la otredad, o sea, mi relación con ese otro, es una relación en la cual lo que hago en definitiva es comprenderlo o entenderlo sin poner en cuestionamiento mis categorías. Es como si yo les dijese, si yo viese todo, si yo tuviese eh, anteojos, eh, gran ejemplo que da Carpio para explicar a Kant, este, si yo tuviese anteojos azules pegados a mis ojos, cuando yo estoy viendo al otro, lo voy a ver azul. Lo voy a ver azul, no porque el otro sea azul, lo voy a ver azul porque tengo anteojos azules pegados a mis ojos que a veces puedo ver o darme cuenta y a veces no. Entonces, ¿qué sucede en términos filosóficos? Logro acceder al otro, pero al costo de perderlo como otro. Esa es la paradoja de la otredad. Todo lo que puedo decir del otro ya no es el otro. Soy yo proyectando mis categorías sobre el otro. Un alumno no es en sí mismo un alumno, es lo que yo entiendo que un alumno tiene que ser. Y entonces, no deja de ser mi modelo de alumno ideal el que pongo en juego cuando educo. Todo bien, ahora el alumno en sí mismo lo perdí. Su otredad radical se diluye. Sí, de arriba filósofo que trabaja estas cosas, lo dice con un juego de palabras que a mí me encanta, lo traduzco al, al, lo traduzco al castellano, pero sería algo así como solo accedo al otro cuando lo desotro. No existe desotro, ¿no? pero se entiende la idea. Solo accedo al otro cuando lo desotro, cuando le quito sus propias características, ¿sí? eh, que realmente cuesta pensar cómo acceder a ellas sin esa proyección que hago de mí mismo.